de la mañana con siete minutos, amigos y amigas. El día de ayer, con 85 votos afirmativos, eh, 15 negativos, dos votos en blanco y 32 abstenciones, la Asamblea Nacional destituyó a la superintendente de bancos, Ruth Arregui. Eh, ¿Cuáles son los argumentos principales? no cumplió con las funciones contempladas en la Constitución y las leyes. Además, en el marco del juicio político, se señaló que la superintendenta propició un clima de inseguridad en el sistema financiero, pues dejó de ejercer sus atribuciones de control, fiscalización y supervisión. Se expresaba que miles de ecuatorianos fueron perjudicados por la banca, no recibieron ninguna respuesta de la superintendencia de bancos, tampoco se actuó oportunamente para proteger a la ciudadanía de operaciones como aquellas de captación ilegal. La superintendenta eh, expresó sus argumentos y dijo, entre otras cosas, que quieren censurarla, por poner en cintura a los estafadores de la ISPOL. No sé cuál es la dimensión de ello, te ya dialogado en varias oportunidades con el director de la ISPOL y una de las quejas es la falta de acción de la superintendencia de bancos. En fin, eh, la ex superintendenta presentó varios argumentos, dijo que ha actuado con transparencia, responsabilidad, honestidad. Lo cierto es que vamos a analizar, amigos y amigas, en qué medida los organismos de control cumplen con sus funciones no solamente la superintendencia pero en este ámbito por ejemplo en días pasados analizábamos la situación de la corporación financiera nacional, la cartera vencida, incobrable, es dramático y allí también el análisis decían los expertos en esta materia, qué están haciendo las instancias de control como la superintendencia de bancos en ese caso vamos a analizarlo con nuestros invitados, el sociólogo Juan Cubi, es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A propósito, la superintendenta eh, de bancos, se refería el día de ayer, que tiene algunas certificaciones del gobierno responsable con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Vamos con una Primera mirada, doctora Alarcón. ¿cumplen con su tarea los organismos de control en el país? ¿Existe una in institucionalidad que responda al interés nacional? Bienvenido, buen día. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Juan, con quien desde la Asamblea Constituyente de Montecristi advertíamos ya de la... Dificultad que enfrentaría la institucionalidad del país por la forma en la que fue concebida y por la forma en la que fue desde el origen y respetada su independencia. Creo que estamos frente a, haciendo un símil con el título de una novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Cuando las instituciones... No tienen independencia real Cuando sus autoridades No pueden actuar de manera independiente En su totalidad Por cuestiones derivadas de la forma en que son nombradas O de la ambigüedad normativa que sustenta sus acciones Se enfrentan crisis como las que vivimos en este momento Tú te referías, Carmen, en un inicio a lo del juicio político que ha terminado ayer con la censura y destitución de la superintendenta de bancos, y más la de simpatías o antipatías, creo que se necesita tener sentido común para tomando la Constitución y el Código Orgánico Financiero, darte cuenta de si una autoridad cumplió o incumplió con lo que mandan las normas. Sorprendió no solo en el primer discurso, cuando se... Rechazó la propuesta de archivo y se dio paso a lo sucedido el día de ayer, así como en la sesión de ayer, escuchar barbaridades, porque así hay que llamarlas, de quienes dicen representarnos y desconocen lo más elemental de la normativa jurídica, porque al parecer, por ejemplo... Querían que la superintendenta de bancos prácticamente tome un látigo y vaya a perseguir al señor Nazareno porque la responsabilizan de que la ciudadanía haya invertido sus fondos en una captadora que hasta a través de ustedes, los medios de comunicación, se decía que no funcionaba y que era una estafa, como efectivamente terminó siéndolo. O cuestiones tan elementales como que se le acusa de hacer aportes a organismos internacionales de asistencia técnica, lo cual es un absurdo. Y esto continuará con el Contralor General del Estado, cuyo juicio político ya ha iniciado internamente en su proceso en la Comisión de Fiscalización. Continuará con el Procurador General del Estado, continuará también con el Consejo Nacional Electoral, con el Consejo de la Judicatura, porque... Estas instituciones de control, acostumbradas desde la vigencia de la Constitución de 2008 a estar en manos de un solo poder político para hacer y deshacer lo que le venga en gana, han terminado generando la voracidad de algunos actores que extrañan esas épocas de control total y buscan hacerse nuevamente del poder. La conclusión en esta primera intervención, Carmen Andrés, es que como está concebida la institucionalidad nacional, ha demostrado tener fallas, y las salidas no son fáciles, pero deben ser tratadas con urgencia si lo que queremos es garantizar la democracia y el Estado de Derecho en el país. Sociólogo, ¿Cuál es, cuál es su, su primera mirada? ¿Dónde está el, el, el punto? ¿no? Por un lado tenemos esta debilidad institucional eh, que viene desde el, el la fuente de origen, es decir, desde la designación, me refería el doctor Alarcón. Y por otro, también una, una asamblea que prioriza el interés político antes que el interés nacional para sostener un juicio con sustento cierto. Entonces, ¿cuál es ese escenario que se presenta en el país, de sociólogo cubi? Bienvenido, buen día. Gracias, Carmen, Andrés. Un saludo a Mauricio. Eh, la institucionalidad del país... La crisis, digamos, de esa institucionalidad no nace no con la Constitución del 2008. Es un problema histórico de este país. No voy a ser yo aquí de defensor de la Constitución del, do, del 2008 porque yo he sido crítico de algunas de sus de sus funciones. Por ejemplo, desde un inicio me puse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque me parecía un ejemplo totalmente contrario a la lógica de los poderes republicanos. ¿no? Sí. El primer poder del Estado es de la Asamblea y debería ser la que se encargue de una serie de funciones que se le encargaron a este Consejo de manera absolutamente, eh, no diría yo, eh, antidemocrática, sino absurda desde una lógica de la estructuración de las instituciones en una democracia. ¿sí? Eh, creo que el gran problema, Carmen Andrés Mauricio, es no la fuente o el origen de la designación de las instituciones, sino la cultura política de este país. Es decir, cómo se utilizan instituciones que en principio deben tener una representación de carácter integral nacional, cómo se las utiliza desde intereses particulares. Y eso no ocurrido ahora, ocurrió históricamente en este país, siempre el reparto de la justicia, el reparto de la contraloría, el reparto de, la, de las fiscalías, ha sido bastante común, ha sido una lógica de armar ¿sí? eh, los acuerdos políticos a partir del reparto de estas instituciones. ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, desde esa lógica, es muy difícil que las instituciones cum cumplan con su función, Claro, cuando la democracia se va deteriorando, cuando las lógicas de la disputa política se empiezan a volver medio mafiosas, entonces asistimos a lo que ocurre ahora, que esa fragilidad de las instituciones se vuelve mucho más evidente y el reparto se vuelve mucho más grosero. Entonces, ¿qué estamos asistiendo a este momento? Por ejemplo... Desde ciertos acuerdos en la Asamblea, se pretende cortar al Consejo de Participación Ciudadana, que a mi modo de ver es la joya de la corona en este momento de la política nacional para ir reemplazando y designando de nuevas autoridades, pero no en función de lo que deberían cumplir con el país. Por ejemplo, un, un eh, contador que debe velar por el uso de los fondos públicos, no importa la preveniencia de la persona que está involucrada en ese en ese uso o en ese mal uso, sino desde la lógica de la persecución política o de la absolución de sus reláteres. Y ahí, obviamente, nunca va a funcionar una institución de esa naturaleza. Entonces, creo que lo que hay que apuntar es a una debilidad de la cultura política democrática de este país, que a la política como un negocio particular. Y claro, en esa, en esa lógica, Carmen, Andrés, es muy difícil que salgamos de este atolladero en el que estamos metidos. Ahora bien, eh, Mauricio, efectivamente he escuchado, he leído eh, muchas críticas a los ponentes, por ejemplo, el día de ayer, sobre sus argumentaciones o la forma de expresar sus argumentos, pero más allá de eso, que puede quizás incluso caer en un tema de forma, no es... Eh, no se puede constatar que efectivamente ha habido episodios donde la gente se ha sentido en la indefensión a propósito de la ejecución o el control que debería haber tenido la superintendencia, por ejemplo, con el tema de instituciones ilegales como Big Money, como mencionabas, o el tema de la renegociación de los bancos con sus clientes durante la pandemia, o cuando episodio aquel de... de, de, de Banco de Pichincha, que hubo varios días en que la gente no, no tenía ninguna información a propósito de la suspensión del servicio. Es decir, eh, me pregunto, ¿no había argumentos de pronto? Si es que la superintendencia ya hizo lo que hizo, pues algo tenía que pasar, porque es que en definitiva la consecuencia final es que el ciudadano se sentía efectivamente en esa línea. Entonces, no sé por dónde hay que ajustar la tuerca, pero en definitiva algo está pasando para que no haya esa protección institucional para los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, Andrés. Y la falla original está en nuestras normas. Normas mal redactadas. Normas redactadas desde la política y no desde la técnica. Además, una telaraña jurídica en el que normas, leyes contradicen la Constitución, reglamentos contradicen las leyes y la Constitución de la que derivan, e incluso resoluciones, terminan teniendo más fuerza que la propia norma suprema. Ese es el problema, el problema de la falta de institucionalidad. Por supuesto que tiene mucha relación con las acciones de las personas, e incluso con el irrespeto de los ciudadanos a la institucionalidad. Claro que sí, pero cuando las leyes no son claras, cuando las leyes establecen atribuciones ambiguas, por mucho que una autoridad, y voy a hablar en general, intente actuar para satisfacer lo que la ciudadanía demanda a través de redes sociales, por citar un ejemplo, se enfrenta a la disyuntiva de actuar conforme dice la norma y afectar o no eh, dar gusto a quienes reclaman cierto tipo de acciones o actuar por encima de la ley, y estar ahí sometida a los procesos que pueden terminar de una manera incluso eh, sancionatoria en cuanto a temas penales. Entonces, creo que hay que empezar a revisar todo. Bien lo decía Juan y lo ratifico también. No, los problemas no empiezan ni terminan con la Constitución de 2008. Pero se dijo... Que la constitución de Montecristi venía a resolver todo prácticamente en cuanto a la forma de designación de autoridades, en cuanto a la no dependencia de los poderes fácticos, término que se utilizó en aquel entonces. Y que pues prácticamente era la varita mágica a través de la cual refundábamos el país para tener unas instituciones que funcionarían 300 años. La constitución tiene apenas 13 y ya ha demostrado falencias, tantas falencias que sus propios creadores. Tres años después, recordarás tú, en 2011, ya empezaron a encontrar la forma de, mediante referendo, cambiar el Consejo de la Judicatura. Así es que acá, por favor, ni mucho menos se pretende que se refunde la patria con una nueva constitución, pero creo que hay que hacer, desde los actores políticos, desde los actores de sociedad civil y los tomadores de decisiones, un análisis profundo y serio de las causas que han originado la situación en la que nos encontramos. Se dijo que el Consejo de Participación Ciudadana no funcionaría porque era entregarle un poder ad hoc a un cuerpo colegiado dependiente de un solo partido político, los resultados los que estamos viviendo ahora. Incluso, para deleite de nuestra audiencia, tres años y medio sin poder iniciarse el concurso para designar un defensor público Tres años y medio. Ese es el resultado de la dependencia de un cuerpo colegiado claramente vinculado a intereses políticos por encima de cualquier disposición constitucional y legal, como lo he mencionado. Juan, uno de los problemas que se anota en este embrollo de normas y que finalmente complican la salida de diferentes problemas es que finalmente se busca una salida política, y por ejemplo se recuerda el caso del Consejo de Participación Ciudadana eh, Transitorio, que por esa coyuntura política finalmente se, eh, se apeló a una figura eh, de carácter extraordinario que también ahora nos trae consecuencias, y entonces eh, las salidas generalmente no es precisamente con el apego a la normativa sino busquemos una salida política para de alguna manera dar una solución inmediata porque lo contrario tomaría mucho tiempo ¿es una buena estrategia eso Juan? No? Andrés, eh, las instituciones del Estado tienen una relación directa con la política no hay que tenerle miedo al concepto de político para tratar de resolver este tipo de dificultades porque a fin de cuentas las decisiones sobre cómo se estructura y se maneja el Estado dependen de la confrontación política no, no, no hay otra forma de resolverlo ahí se expresan de alguna manera visiones de cómo debería estructurarse un Estado, qué debe hacer un gobierno, etcétera, etcétera el problema es cuando ese sentido de la política no responde a una, conce una concepción de cómo manejar un Estado en su conjunto, una sociedad sino que se vuelve una disputa de intereses particulares, de grupos de poder e ese es a mi modo de ver el gran problema de este país Thank mm -hmm. Entonces, yo, yo siempre utilizo un concepto que no mucho, mucho a los abogados, a lo mejor Mauricio se va a poner un poquito, eh, le va a dar un, un poquito de resquemor, y es esta idea de fetichismo jurídico. Es decir, eso de pensar que la sola creación de leyes cambia la realidad. Y en eso no soy expertos de la historia de este país. Pensamos que una constitución cambia la realidad. Las leyes son consecuencia del funcionamiento de una sociedad, de cómo se acomodan la, las disputas de poder y en función de eso la sociedad al cambiar exige una renovación de leyes, etc. ¿no? Entonces a veces ciframos mucho las expectativas de que basta con que se ajuste una normativa para que las cosas cambien yo me pregunto si tenemos nosotros una serie de cuerpos legales que tienen mucha historia en este país y no obstante el momento de aplicarlos, que empiezan este tipo de violación casi que sistemática de la norma estos acuerdos debajo de la mesa estos chanchullos que se suelen hacer a espaldas del pueblo, a espaldas de la normativa. entonces es muy difícil esperar que esos grupos de poder ¿sí? que, que utilizan la ley en su beneficio vayan a respetar una normativa de carácter general es bastante difícil, en este país lo hemos vivido siempre. Entonces yo creo, Andrés Carmen, Mauricio, que el origen de esto si está en una sociedad que está plagada de desigualdades, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente cuando ve que sus derechos no se cumplen porque existe alguien con poder que violando la ley saca ventaja, entonces pues la gente empieza a desconfiar de todas las instituciones. La gente empieza a ver con suspicacia. Cualquier institución, vamos al campo de la justicia, eh, Andrés Carmen, ¿sí? Pero él hacer miles de reformas de la justicia. Pero si el ciudadano común y corriente que va a, un, a una administración de justicia ve que no se respetan sus derechos, ve que detrás de eso existen amarres, el tráfico de influencias, colmas... Lo que hace la gente es desconfiar de toda la justicia en general, desde el juzgado más pequeño hasta la Corte Nacional de Justicia. Entonces, claro, si no resolvemos desde la sociedad ese tipo de desigualdad, ese tipo de injusticia estructural, es, es muy difícil esperar que las instituciones funcionen de una manera absolutamente prueba, independiente, eficiente. Es, es un problema de carácter mucho más complejo que desde la simple normativa. Totalmente de acuerdo. El día de ayer justamente analizábamos el tema de los jueces a la carta, ¿no? A propósito de los sorteos, decíamos, es, es increíble cómo hay que analizar y buscar todos los sistemas para impedir que los jueces, determinados jueces, cometan hechos delincuenciales. Increíble, ¿no? Este es el país que estamos viviendo. Doctora Alarcón, a propósito de lo que usted refería hace, hace un momento. Vendrán los otros juicios, ya fue el superintendente de compañías, de bancos, eh, vendrán los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral. Esto en un marco esencialmente de interés político, de operadores políticos que requieren cubrirse de alguna manera hechos de corrupción. ¿A dónde va el Ecuador entonces si desde la Asamblea, eh, no se aporta o no se abona ese cambio estructural al que refería el sociólogo Kubi. Doctor Alarcón. Ese es el grave problema y de nuevo coincido plenamente con Juan cuando se cree que a través de las normas se solucionan los problemas, normas que además no responden a las vigencias sociales, sino que salen de la chistera del mago, que no es otra cosa que el despacho de un legislador que se siente brillante a la forma de redactar o al momento de redactar leyes para nuestro país. Inestabilidad institucional a partir de la voracidad política. Juicios políticos planteados cuando ciertas fuerzas aún controlaban el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No sé con qué objetivo, cuando cada institución responde de manera distinta frente a la censura y destitución de sus autoridades. Tendremos ahora un superintendente o superintendenta encargado que asuma a partir de la sucesión interna, a partir de quien ocupaba ah, la intendencia ¿quién, general. ¿Quién tiene que reemplazar? ¿Quién quedaría de encargado? Al igual que con la superintendencia de compañías, Carmen, tendría que asumir quien ocupaba la intendencia general hasta el momento en que se produjo la censura y destitución. Acá no opera como en la defensoría del pueblo y probablemente ese es uno de los errores de los actores políticos al creer que se podía hacer eso a través de un consejo de participación cotado. No opera aquello de encargar Temporalmente a una persona X del manejo de la institución. Eso lo hizo el Consejo Transitorio. Se ha hecho en función de lo que dice la ley para la Defensoría del Pueblo. Pero en el caso de las superintendencias y en particular la que desde ayer ha quedado temporalmente en acefalía, asumirá. Rosa no Guerrero ocupa. en este caso, ¿no? Rosa Matilde Guerrero sería quien ocupe la intendencia. ¿Hasta, ¿Pero cuándo? Hasta que el presidente Guillermo Lazo envíe una terna para designar un superintendente o superintendenta definitivo. Proceso que tendrá que llevarse únicamente a través de impugnación ciudadana, ojo, no es concurso público, por parte de la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana. Veamos qué es lo que ocurre, porque situación similar se tendrá que vivir en función de lo que ocurra. Mira lo que podría pasar en la Contraloría General del Estado que tendría que ser reemplazada en tres semanas. El 15 de marzo, culmina oficialmente el periodo que subroga en este momento el señor Río Frío. No hay quien ocupe a partir del 15 de marzo la Contraloría, por lo cual el señor Río Frío permanecerá en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. El concurso se ha dicho que va a durar cuatro meses, es decir, tendremos Contralor para junio. Hasta junio es posible que ya haya terminado el juicio político contra el señor Río Frío con censura y destitución, con lo cual tendremos un nuevo subrogante, el subrogante del subrogante, del subrogante, del subrogante, del subrogante. Del subrogante. Y suena trabalenguas, pero sería la quinta subrogación institucional en este periodo. Será, en ese caso, el subcontralor, el doctor Alberto Jaya, quien asuma por tres meses la institución hasta que venga el nuevo Contralor designado por concurso. La Procuraduría General del Estado, Carmen, el Procurador termina funciones a mediados de año, el Presidente de la República debería ya decirle al Consejo de Participación, oye, pídeme la terna, te mando la terna, para que el proceso llegue a feliz término en una transición ordenada en estos tres años y pico de funciones del Consejo de Participación. Ojalá así sea, porque mira, que la incapacidad de este de este pulpo todopoderoso denominado Consejo de Participación no solo ha llegado al absurdo de no poder designar en tres años y pico a un defensor público nacional definitivo, sino ni siquiera hacer un sorteo para renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral, lo que debía producirse en noviembre del año pasado. Aquí sí, quizá la salida está en reformas constitucionales, ya la Corte Constitucional ha dicho cuál es el proceso a seguir. No es una simple consulta popular como muchos creen. Hay un proceso establecido no en uno, sino en cuatro dictámenes de la Corte Constitucional y pues ojalá lo antes posible, sin demagogias, sin populismos y sin voracidades políticas, se pueda empezar a solucionar, al menos en parte, lo que está sucediendo. Lo siguiente será cambiar la cultura política de todos los ecuatorianos para que comprendan de mejor manera cómo funcionan y se sostienen las instituciones. Sí, Juan, tal vez insistir con la pregunta anterior a propósito de esta última reflexión de Mauricio, porque esa tragedia que se está viviendo en Contraloría tiene relación pues, con actitudes o decisiones políticas que tal vez no se apegan a lo que uno esperaría en términos de institucionalidad. Es decir, tal vez tu reflexión iba pues, pensando en políticos europeos, no sé, pero realmente nosotros todavía tenemos que recorrer un camino, parecería, porque finalmente se prioriza esa voracidad política y finalmente nos lleva a un altavilladero que, que que no sabemos qué mismo por dónde salir no por ahí va la reflexión Andrés hay un pensador contemporáneo que yo leo mucho que es el señor sigmund, sigmund Baumann. no falleció hace unos pocos años acabo de leer hace unos pocos días una obra póstuma él analiza sobre todo un problema europeo porque es un europeo de la vida de toda su vida y él hace un señalamiento que un poco nos puede dar también pistas. Él dice en esos sistemas, en esos regímenes hay una separación entre el poder y la política. En Europa está hablando es decir, la política parece como una especie de pantalla detrás de la cual operan los poderes fácticos, los poderes reales globales, es decir, esas megacorporaciones. Esos complejos militares industriales que fomentan la guerra al margen de la lógica política. Lo estamos viendo este rato en, en Ucrania y Rusia, ¿no? Si son capaces de promover una guerra que puede ser devastadora, porque ahí hay juegos de intereses que están ya al margen de la formalidad política, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, allá también se desganitan tratando de darle cierta lógica, por ejemplo, la participación de la sociedad a los derechos, y se dan cuenta de pronto de que hay otros poderes fácticos que operan y que van tomando decisiones estratégicas de carácter global. De manera que nosotros tampoco es que estamos muy distantes de esa lógica global. Porque aquí no, no, no, es, que, no es que el capitalismo funciona en Europa de una manera y en el Ecuador, en América Latina, de otra. No, ahí las lógicas son las mismas. Entonces, aquí en el Ecuador estamos atravesados por esa forma de manejar una sociedad y un Estado. Si sí, tenemos una pantalla donde se hace la política formal, el Congreso, los debates, los partidos, pero en la práctica operan poderes reales grandes poderes económicos que sin exponerse son los que van más o menos definiendo cuáles son las decisiones estratégicas, cuáles son las medidas que se pueden tomar. Y muchas veces los ciudadanos de a pie como nosotros que observamos, que no estamos inmiscuidos en este tipo de manejos, nos sorprendemos porque no entendemos a qué se deben determinadas decisiones lo Estamos viendo este rato, este rato estamos viendo la Asamblea Nacional, que se supone que es el espacio de debate, de confrontación política, es decir, de visiones de un Estado, de una sociedad. ¿sí? Y entonces nos sorprendemos porque a propósito de la votación, por ejemplo, de la, ley de, de, de, de la ley del aborto por violación, resulta que los partidos han votado cada uno fragmentado. Es decir, eso expresa que los partidos de una asamblea no están representando una concepción de la sociedad o de grupos sociales respecto de un tema fundamental, por ejemplo, eh, la ley del aborto. Algunos pedidos fragmentados, cada uno votó de acuerdo a su visión particular. Es todo, por ejemplo, cuando se votan ya leyes que tienen que ver con el la utilización colectiva, la utilización general de recursos, por ejemplo en la ley tributaria, que eso sí ya definía a dónde y cómo se iban a administrar los recursos de ese país. Y también sorprende pues, que hayan grupos o partidos que se fragmentan en estas votaciones, lo cual refleja que no es que hay una concepción política de cómo construir un Estado, de cómo construir un proyecto de país. No, hay una expresión de intereses concretos, particulares, parciales, y en muchos casos que representan a grandes intereses económicos. Entonces ahí es dificilísimo, Andrés, respecto a tu preocupación, es dificilísimo que nosotros esperemos que las instituciones, por ejemplo, del Estado, para hablar de las instituciones grandes, ¿sí? se estructuren en función de una necesidad y un interés general, colectivo, nacional, es bien difícil. Porque detrás están operando estos grupos de poder, estos intereses particulares que quieren manipular esas instituciones en favor de esos intereses particulares. Ahí Es dificilísimo. Entonces, claro, intentamos... Tratamos, hacemos intentos porque esa institucionalidad funcione de acuerdo a los principios que la establecen. Contralor quiere decir controlar. El procurador significa defensa de, de, del Estado. El fiscal significa investigar los delitos. Eso aspiramos los ciudadanos. Pero bueno, el momento en que ponemos en práctica eh, esa institución nos damos cuenta que no funcionan de esa manera. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. A Juan Cubi y gracias a Mauro, a Mauricio Alarcón por haber estado con nosotros. Siete con treinta y mil.